Me acostumbraste al olor de tu cuerpo, a la seda de tus besos, al aroma que desprendes cuando te veo. Me acostumbraste al olor de tu cuerpo, a la seda de tus besos, al, tu cuerpo, al aroma que, que desprendes de beso, cuando al te que veo. Que Me Acostumbraste a llorar Me acostumbraste y a reír en momentos intensos. Y a reír en momentos intensos. Me acostumbraste a ver la vida, a ver la vida de, de otra manera, manera desde, desde de lo lejos, tu con tus quimeras y locos sueños. Me acostumbraste. A tus desvelos A sentir profundo A saber que en este mundo existe un Dios Y que yo estoy viva por eso ver la vida de otra manera, desde lo lejos Me acostumbras a sentir profundo, o a sea, saber que en este mundo existe un Dios y que yo estoy vivo por eso. Me acostumbraste, me acostumbraste a las curas que sientes, que siento cuando te tengo y no te detengo. Cuando me trepo a tu cuerpo como una gata que maulla gritando en el silencio. Me acostumbraste a sentir intensamente, a llegar a ser la mujer, mujer sensual que me siento, que hoy siento sos mi esclavo y yo tan solo un pensamiento que te vuelve loco sin yo quererlo. pero llegó el momento de partir mi tren sigue su camino debes de bajar en la estación y yo te despido serás feliz y contigo a la distancia mientras mi tren ya se habrá ido